Buenas tardes y bienvenidos a su programa PBO Salud. Soy la licenciada Juliana Saldarriaga y saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Como Instagram y Facebook nos van a encontrar como PBO Perú, en YouTube como PBO Digital, en la radio nos encuentran en los 91.9 FM, PBO, la radio con fe, y también pueden dejar sus consultas al teléfono 771-2961, 771-2961. Esta semana se ha celebrado la Semana de la Maternidad Saludable y Segura, por eso hemos preparado un programa especialmente para poder resolver sus dudas, que se pueden ir presentando a todas las mamitas, a quizás tienen eh, algún familiar, alguna hermana o alguna hija que está en la dulce espera. Entonces este programa les conviene muchísimo más estar atentas para que puedan resolver todas sus preguntas y sus dudas. Vamos a iniciar hablando de la... Eh, alimentación adecuada para las gestantes Para eso vamos a estar enlazados vía telefónica con la licenciada Erika Mora Pero antes de poder comunicarnos con ella Vamos a dar pase al informe especial realizado por nuestra compañera Olenka Chirinos La nutrición consiste en consumir una dieta saludable y equilibrada para que su cuerpo obtenga los nutrientes que necesita. Los nutrientes son sustancias en los alimentos que el cuerpo necesita para poder funcionar y crecer. Estos incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas minerales y el agua. Cuando estás embarazada, la nutrición es más importante que nunca, ya que necesita una mayor cantidad de nutrientes que son muy importantes antes del embarazo. Preferir alimentos saludables a diario le ayudará a darle a su bebé lo que necesita para desarrollarse. También ayudará para que usted y su bebé ganen la cantidad adecuada de peso. Te invito a que te quedes en PBO Salud para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue nuestro informe especial y ya estamos listos para comunicarnos con la licenciada Erika Mora. Ella es especialista en lo que es gestantes no y las madres que se encuentran también dando el altar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada Juliana. Un gusto compartir contigo hoy día. De igual forma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que yo creo que tú eres la persona más adecuada para hablar de este tema. Bueno, sí, gracias por, por contar conmigo ahora. La verdad que sí, yo me dedico más que nada a atender a pacientitas en, en la etapa previa del embarazo, y en el embarazo, porque estamos hablando de que este primer momento de vida es muy importante y crucial para asegurar la salud de un niño y de un adulto hasta de un adulto mayor, hasta de las siguientes generaciones también, licenciada Juliana, porque eh, una persona saludable, la salud de una persona radica también en cómo comió nuestra mamá, cómo comió nuestra abuelita, cómo comió nuestra bisabuelita también, así que con una buena alimentación tanto en, nos, en las mujeres de nuestra edad fértil, así como en el embarazo Embarazo, podemos asegurar que vamos a tener una, una descendencia saludable y libre de enfermedades. Claro que sí, es sumamente importante. Las, las mamis tienen la el, el gran labor de, de formar un ser humano y lo que se espera es que esté sano en su totalidad. ¿no? Entonces, la alimentación, me imagino que también... Eh, va a depender según el trimestre que se encuentre la mami, cómo va su peso, ¿no? porque hay un peso saludable que se espera en el tiempo de, de gestación. Y también hay bastantes mitos y creencias en esta etapa, que me imagino que a, a ti llegarán, pero miles de, de, de consultas. Sí, la verdad que uno de los mitos más comunes, creo, Lindsay y Leona, que hemos escuchado, es comer por dos, ¿verdad? Y es sí. un mito que, a pesar de que estamos avanzando mucho en información, es algo que también... Um, todavía siguen algunas mamis confundidas en este aspecto y la realidad es que no debemos comer por dos. Hablando de, de calorías totales, a partir del segundo trimestre si sí hay un aumento de necesidades calóricas de la mami, o sea que se sí tiene que comer un poquito más, pero no muchísimo más, estamos hablando de un 15 a 20% y ya para el tercer trimestre ya estaríamos hablando de un 20, hasta así como exagerando un 25%. Entonces imaginemos si comemos por dos, Sería muchísimo más o muy por encima de lo que el cuerpo requiere en esta etapa. Uh -huh. No necesariamente comer más quiere decir que estemos comiendo mejor. Por un lado, si comemos más calorías, supongamos, pero no estamos cubriendo los nutrientes que necesitamos, porque podemos comer muchísimas calorías, pero que nuestra dieta puede ser deficiente Exacto. de caldo, puede ser deficiente, deficiente en hierro en otros nutrientes. Entonces la alma puede pasar por deficiencias. Y por otro lado, si es que aumenta mucho de peso en el embarazo, también podemos poner en riesgo tanto el embarazo como el parto y al bebé también, porque hay riesgo de que haya el bebé que crezca más de lo esperado, un bebé macrosómico o que la mami desarrolle por ahí algunas enfermedades como por ejemplo diabetes gestacional o preeclampsia por poner algunos ejemplos, ¿verdad? Claro que sí, y muchas de las mamis también piensan eso, ¿no? Que no importa de que si se suben mucho de peso porque está gestando entonces como que es válido es normal, el que pesa el que pesa es el bebé, no es ella que cuando dé a luz va a volver a su peso eh, usual. Bueno, claro, esto también es falso, ¿no? Claro. Porque... Eh, lo ideal es que el aumento de peso siempre sea progresivo. Esto es algo que vemos mucho en consultas ahora de manera pues más que nada virtual. Eh, podemos manejarlo muy bien, simplemente eh, que la mami pueda tener una balancita en casa y se proyecta un aumento de peso. ¿no? Supongamos que en el, en el caso de una mamá que ha empezado el embarazo con un peso saludable para su talla, podría estar subiendo de 11 kilos y medio hasta 16 kilos. Eso es como el mínimo y el máximo. Uh -huh. Eh, si estamos hablando de una mami que tiene menos de 1,57m, también estamos hablando del límite inferior, o sea, podría subir hasta 11 kilos y medio. Por poner un promedio saludable, podría ser unos 11-12 kilos de peso que podamos aumentar en el embarazo. Pero es muy importante que no solamente veamos cuánto incrementamos hacia el final, sino también que el incremento de peso sea progresivo, progresivo. y poco a poco. De esa manera nos aseguraremos que ese peso que estamos aumentando es exactamente lo que el cuerpo necesita en estos momentos, como desarrollar placenta, desarrollar el tejido del útero, el volumen de la sangre va a verse incrementado, pero sí, definitivamente, cualquier incremento abrupto o pérdida abrupta también de peso voluntaria, en, en ambos casos, podría traer algunas eh, complicaciones en el embarazo, lo cual pues no, no queremos, siempre queremos tratar de evitar cualquier complicación y ver que todo vaya bien para la mami y para su bebé. Claro que sí. Para las personas que recién se están enganchando, estamos hablando con la licenciada Erika Mora. Ella es nutricionista especi especialista en gestantes. Así que pueden dejar sus consultas al teléfono 771-2961, 771-2961, o a través de nuestro Facebook como PBO Perú o en el YouTube como PBO Digital. Y es válido que algunas... Eh, algunas mujeres cuando están en este, en ese proceso de gestación dicen, ya ok, me subí mucho de peso, entonces voy a hacer dieta, ¿no? Entonces quieren hacer una dieta como si es que no estuvieran gestando. Sí, licenciada Liliana, yo lo veo muchísimo en consulta, inclusive hay mamis que empezaron el embarazo con algún sobrepeso, inclusive con obesidad, y dicen, bueno, entonces voy a aprovechar para bajar de peso en este momento, y en esos casos yo les digo, rotundo no, no es recomendable bajar de peso en el embarazo, se habla que... Más o menos un tercio de, de, de las mamis que esto que están embarazadas buscan perder peso en el embarazo. Pero esto no está recomendado y no está en ninguna guía ni peruana, ni australiana, ni europea, ni canadiense, habiendo revisado todas las guías, ¿sabías? Y por, a ver, sabemos que no es parte de las recomendaciones del embarazo hacer una dieta para perder peso. Puede ser que existan algunas complicaciones quizás eh, en las cuales eh, podría quizás hacer un manejo de peso eh, muy riguroso, pero no se busca tener una dieta como baja en calorías para perder peso. En este proceso necesitamos más de algunos nutrientes y obviamente que haya un buen desarrollo del bebé. Reconocemos claro. también que definitivamente en el embarazo no solamente buscamos el desarrollo del bebé, que es uno de los objetivos de la alimentación adecuada en el embarazo, sino que también buscamos que la mamá tenga buenas reservas de nutrientes, porque la mamá va a pasar eventualmente por un parto y va a pasar por un proceso de lactancia materna. Y si llega a ese momento con bajas reservas de nutrientes, va a ser mucho más retadora este, esta etapa o este proceso, lo cual no queremos. Queremos que la mamá esté saludable en todas las etapas, embarazo, lactancia materna y también posterior a ello, ¿no? Entonces, por eso, claro. la pérdida de peso en el embarazo no la recomiendo. Claro que sí. Y deben eh, concientizarse las mamis de que es sumamente importante que acudan a su nutricionista, a una nutricionista especializada eh, como usted, licenciada Mora, porque eh, en cada trimestre, también se va formando parte de los órganos del bebé, entonces hay, hay quizás mayor requerimiento de ciertos nutrientes. Uh -huh. Tal cual, tal cual, licenciada Juliana A partir del segundo trimestre es donde más se ven incrementadas Necesidades de nutrientes, por ejemplo, de hierro Las necesidades de hierro se ven exponencialmente eh, incrementadas A partir del segundo trimestre Y además que se cruza con otro factor Que es que el volumen de la sangre incre de la sangre perdón incrementa uh -huh. Por lo que algunos nutrientes en sangre se empiezan a diluir Entonces se diluye un poquito la, la sangre en cuanto a la hemoglobina Se puede notar ahí Y también los, las necesidades de hierro se ven incrementadas. Entonces, si en esta etapa, uno, si es que yo no he llegado al embarazo con una buena reserva de hierro, con una buena hemoglobina, entonces puede ser que tenga deficiencias, es más probable que tenga en el segundo trimestre. Y si yo me he alimentado deficientemente, previo al embarazo y durante el embarazo también, entonces hay más riesgo de que tenga anemia gestacional, ¿no? Y eso también puede traer complicaciones para la mami y también para el, el parto y la, y, y el bebé, ¿no? El bebé mientras que está dentro de la pancita y también después cuando está fuera de pancita cuando ya nació. Claro, definitivamente. Por eso es que vemos también y hasta ahora índices altos de niños que presentan una anemia, ¿no? por lo mismo de que las mamis no han tenido el cuidado necesario. Así es, definitivamente sí, porque cualquier tipo de, de condición que se presente en la niñez está muy relacionado, como digo, también en cómo ha sido, eh, en qué condiciones ha dado el embarazo eh, y cómo se ha alimentado a la mamita en este proceso, ¿no? Ahora, uh -huh. también influye otro, otro, otro componente importante que es el tema de nacimiento eh, y es que uno de los factores que va a ayudar a prevenir también la anemia en los niños y en, en los bebés es el clampaje tardío del cordón umbilical. ¿No? entonces eso es algo que debe conversar la mami siempre con su gineco, etc., para que pueda darse, no para que claro. obviamente si las condiciones esto, así, lo, así lo requieren o si se confirma que puede tener un clampaje tardío del cordón umbilical, entonces eso debe darse para asegurar que el bebé tenga buenas, como, como un último buen shot, digamos, de, de hierro. ¿no? Y eso ayuda a que se prevenga más el, la anemia en, en, en esa etapa ¿no? cuando son Claro, que ahora muchos mamis están optando por eso Al igual como que de guardar el cordón ¿no? para, eh, para quizás más adelante necesitan algún tipo de procedimiento Algunos también eh, lo consumen, dicen o sea, hay, hay muchas cosas también que, que se relacionan, muchos mitos también con el tema del cordón umbilical Sí, tal cual esto, el tema de la placenta, no es algo bastante común ahora que hemos visto, pues esto que se hacen batidos, o o sea, se hacen cápsulas, etcétera. Hasta el momento no hay suficiente evidencia, evidencia científica digamos, de de bienza como de buen, de buena calidad, de buen nivel, que pueda demostrar que eso es algo bueno. Definitivamente no es que va a producir algún malestar, algún daño, no es esto perjudicial o nocivo, pero hasta ahora no se ha demostrado que tenga algún beneficio adicional, ¿no? uh -huh. Pero hay sí, hay algunas condiciones en las cuales sí hay una inclusive creo preservación de las células madre o también claro. eh, lo que es placentofagia, ¿no? cosa con sí. comerse la placenta de alguna manera. Ah, todo esto todavía sigue en estudio, eh, para serte honesta, y Yulena, pero sí esto, son nuevas, mmm, nuevas cosas que se están estudiando. ¿no? Que claro, todavía, quizás más adelante ya, ya nos dirán eh, si es realmente cierto o, o no Exacto. toda esta evidencia científica. Y con el tema ahora que estamos hablando justo de que no, hay, no es nocivo esto, ¿Si ¿sí hay algunos alimentos que puedan ser perjudiciales para las mujeres cuando están gestando? Mm, excelente pregunta Sí, hay varios alimentos o sustancias que deben evitarse durante el embarazo inicialmente cualquier hábito nocivo eh, claramente puede ser consumo de cigarrillo bebidas alcohólicas o cualquier sustancia eh, digamos prohibida no debe ser eh, eliminado si es que se consume y, y, y bueno obviamente pues evitarlo eh, por otro lado tenemos a por ejemplo los pescados que son crudos no por ejemplo pues lo siento y decirle a mis mamis perdónenme pero si sí, ceviche sushi no Susana, okay, ¿sus? que están. hay que evitarlo exacto las proteínas de fuente animal como carne pollos que no estén bien cocidos por dentro, o sea evitar los términos medios, eso también hay que tratar de evitar que todo esté bien cocido. Por otro lado, los pescados grandes, hay un pescado grande que es el, que podría ser que se consuma por si acaso lo menciono, que es el, el pez espada, porque tiene alto contenido de mercurio. Uh -huh. eh, y los lácteos que no sean pasteurizados, ¿no? O sea, un quesito que sea de esos artesanales que son tan ricos, eh, pero hay que tratar de evitarlo. Siempre, cualquier lácteo que sea pasteurizado. Y por último, antes de que me olvide, el hígado, ¿no? El hígado contiene altas cantidades de eh, retinol, que es como la vitamina A que se, que se transforma en el hígado. Y que cuando son, están también en niveles muy elevados, hay que tratar de evitarlos en el embarazo. Entonces, eh, si vamos a consumir cualquier tipo de proteína a, a animal, siempre bien cocinado hasta por dentro, verificar que cualquier lácteo, yogur, queso sea pasteurizado, uh -huh. eh, evitar el hígado, bebidas alcohólicas y definitivamente pescados crudos, ¿no? Perfecto. Y el tema de la suplementación, porque hay muchas mamis que también dicen, se enteran de, de que están gestando, entonces, aparte del, del, del ácido fólico que se recomienda, ¿no? que uh -huh. desde, por si sí el gineco lo va a mandar, ellas al toque piensan, no, entonces voy a empezar a, a tomar quizás alguna vitamina más, vitamina A para la vista, zinc, magnesio, ¿no? Y como que tratan quizás hasta de sobrealimentarse. Uh -huh. Sí, de, eh, bueno, el tema de los suplementos debe ser indicado o por el médico tratante o por la nutricionista si es que haya o, o detecta alguna deficiencia. Eh, hay algunos casos en los que sí ha habido una hipervitaminosis en mamás gestantes porque consumen o dicen, ay, ayer me olvidé de tomar, pasa, a, a, pasa, te pasó tan bien, entonces voy a tomarme tres suplementos. Eh, o voy a combinar esos dos, mientras más suplementos mejor. Y en realidad hay algunos suplementos o algunas vitaminas que pueden llegar a ser toxicólogos Tóxicas. Eh, como hablo, la vitamina A o el retinol en exceso en el embarazo puede llegar a producir eh, algunas malformaciones en los bebés. Entonces, definitivamente siempre hay que ver al, a los suplementos también como si fueran medicamentos, así como no me puedo automedicar de la misma manera con los suplementos, porque si no están regulados o no están indicados por un profesional, entonces puede ser que me produzca algo en realidad dañino o nocivo en vez de ayudarme. ¿no? Eh, y definitivamente hay algunos casos en los cuales, sí recomiendo consumir suplementos sobre todo de por ejemplo omega 3 o DHA en caso de que las mamis pues me digan no, yo no como pescado porque de repente no sé, no no lo tolero, soy alérgica o le agarré pues tirra ya no lo puedo ver eh, y me digan que tampoco comen de repente semillas ni ninguna fuente de, de, de grasas saludables, entonces en este caso sí, ya tengo que darles omega 3 o su DHA porque de ese nutriente depende que el sistema nervioso de su bebé se desarrolle de la manera más óptima posible. Claro, claro que sí. Para todos nuestros oyentes que recién se están enganchando al programa, estamos hablando de la alimentación en las gestantes. Estamos conectados vía telefónica con la licenciada Erika Mora, ella es nutricionista especializada en gestantes. Pueden dejarle sus consultas al Facebook como PBO Perú, en el YouTube como PBO Digital y también vía telefónica al 771-2961, 771-2961. Licenciada Erika, otra de las cosas también súper comunes son los antojos, ¿no? De que el, el otro día se estaba escuchando que una una señora ¿no? que está gestando decía de que si es que no le cumplían el antojo, el bebé podía nacer con, al, con alguna complicación, ¿no? Como para poder... Como para que pueda convencer de que le den el antojo que, que tenía en, en ese momento. Entonces, uh -huh. con el tema de los antojos, ¿hay límites? Porque también eh, me imagino que se pueden, definitivamente se podrían exceder en cuanto a calorías, no grasas y demás. Sí, definitivamente los antojos es algo bastante común. Eh... No, no hay, digamos, al momento una, una relación científica, por así decir, de los antojos tal cual, pero sí hay alguna relación con el consumo de carbohidratos, porque llegan algunos momentos en la edad gestacional, en la que, dependiendo de la edad gestacional en la que sea la mami, eh, en que sí hay una, eh, como una utilización más rápida de la glucosa, el bebé jala más glucosa, más rápido, entonces puede que también esa bajada un poquito de glucosa en la sangre de la mamiega que automáticamente les provoque dulces o les provoque algo de comer que tenga carbohidratos. Eh, entonces por ahí sí podría ir, quizás que nos provoque un poco más de dulces en estos momentos, ¿no? Como digo, dependiendo de la gestión en la que estemos. Okay. Pero sí hay que tratar de tener siempre buenas alternativas y, y para eso la lista de compras y una buena la cena es súper importante, ¿no? Porque claramente pues si yo ahora mi refrigeradora y esto pues para gestantes y no gestantes y tengo pues un montón de cosas ahí, eh, no sé, pues tortas, que qué etcétera, etcétera los voy a consumir constantemente y eso puede hacer que el aumento de peso en el embarazo sea mayor al recomendado y por ende pues que se presenten algunas complicaciones, ¿no? Claro que eh, sí. Siempre con, con mucha moderación sería la, la palabra. Eh, y los horarios también, ¿no? Porque algunos se antojan dos de la mañana, o sea, se levantan y, y sí. quieren picar a, a las 2, 3, no importa la hora. Sí, y eso a las finales se terminan arrepintiendo y pacientitas porque me dicen, uy, de verdad que me provocó, no sé, pues una salchiva para la una en la mañana la comí y después los dos días siguientes me he sentido pésimo, no podía comer nada. Y sucede que definitivamente hay una, un enlentecimiento de la digestión en el embarazo por acción de la progesterona naturalmente, relaja todos los órganos internos para que obviamente pueda crecer nuestro bebito eh, y eso pues que ocasiona que la digestión sea más lenta, antes digería más rápido y ahora como algo quizás de una noche y me va a quedar más pesado. Entonces definitivamente si queremos por ahí algún antojito, algo que sea una comida un poco distinta a la que solemos consumir, que sea de día, y mm. en la tarde y no la noche, porque si no, no te va a dejar dormir, por ahí te va a caer un poco pesado y eso va a afectar también a tu consumo de alimentos al día siguiente, ¿no? Claro que sí. Y otra de las de las cosas que también es muy frecuente en las mujeres que están gestando es la eh, que se puede dar ¿no? la hipermesis gravídica o las náuseas matutinas. Uh -huh. En ese sí. caso, ¿cuál sería el manejo adecuado o la recomendación para las mamis? Uh -huh. A ver, en primer trimestre es más que nada que se presentan las náuseas o los vómitos, eso es gracias a la acción también hormonal, por un lado el vaciamiento gráfico sea, se retrasa, o sea, la ya es más lenta, y por otro lado se eleva una hormona que intensifica los sentidos, intensifica el sentido del olfato, el sentido del gusto, entonces ahora huelo más, las cosas saben distintas y eso es un mecanismo como de defensa natural del cuerpo, ¿no? como para poder eh, detectar eh, como algo que esté en mal estado, por ejemplo, así de sabias la, la naturaleza y el cuerpo de la mami. Y en estos casos lo que tenemos que hacer es varias cosas, por un lado ver cuáles son mis detonantes. Si mis detonantes son ciertos olores, entonces hay que tratar de evitarlos. Inclusive, si duermo con mi pareja, mi esposo, y él utiliza cierto desodorante y ya no lo tolero, también pedirle que por favor se lo eche en otro momento. Entonces, inclusive, los olores de los champús y de los jabones hay que cambiarlos. Eh, también hay que comer de manera lenta, varios momentos en el día. Evitar acercarnos a la cocina definitivamente. Tomar agua también en momentos, o sea, en sorbos muy pequeñitos evitar cualquier desencadenante comer en lugares ventilados también es súper importante abrir las ventanas y evitar olores fuertes evitar que la comida esté o muy caliente o muy fría porque eso también hace que haya muchos vapores entonces tratar de que sea como a temperatura ambiente y definitivamente comer en periodo en varios momentos en el día y en poco volumen varios de esto poco volumen exactamente no uh -huh. y ahí es manejarlo con el nutricionista porque a veces me dicen uy, no voy a comer nada ya fui ya no no no estoy comiendo súper mal y ah. en verdad podemos manejarlo no yo tengo pacientes que me han dicho puedo comer solamente cinco o seis cosas y con eso lo hemos tratado de dejar y lo que tienen que recordar siempre las mamis es que eso es un proceso completamente transitorio. Es muy raro que te quedes con las náuseas todo el embarazo. Suele cesar al final del primer trimestre y luego ya puedes volver a comer todo nuevamente con, sin problemas y con mucho gusto, ¿no? Claro que sí. Y el, el último, digamos, tema que también es algo muy frecuente es el estreñimiento. Uh -huh. Exacto, el estreñimiento es bastante común, justo con lo que estábamos comentando que la progesterona hace que se relajen los órganos digestivos y ahí básicamente son los tres pilares básicos de en preven con prevención del estreñimiento y es el consumo de alimentos que tengan fibra no las frutas pueden ser excelentes aliados frutas que tienen mucha muy buena calidad de fibra como la pitajaya, como la granadilla como la papaya y la piña eh, podrían ser también los vegetales no un vegetal que tiene muchísima cantidad de fibras la alcachofa por ejemplo las espinacas también eh, tratar de consumir eh, alternar siempre nuestros carbohidratos ¿no? no siempre de repente consumir pan blanco en el desayuno, sino tratar de variar con papa con choclo, con avena eh, componentes o alimentos que tengan más fibra van a ser la clave, por otro lado si yo incremento el consumo de fibra pero no me hidrato más, entonces ahí puede ser que inclusive agrave el estreñimiento. entonces la hidratación es clave y súper importante agua es suficiente, tratemos de evitar eh, infusiones exceso de tecitos y, y hierbitas porque algunas hierbitas también pueden ser contraindicadas en el embarazo y por, por último, si es que hay autorización del médico, porque siempre tiene que ser autorizado el ejercicio físico. Las caminatas es lo más sencillo que se puede hacer. puede ser otras actividades como baile, por ejemplo. Y si es que la mami desea empezar algún tipo de rutina de ejercicios, siempre tiene que ser supervisado por un profesional del ejercicio, especialista en, eh, en ejercicio. Ojo, porque hay entrenadores, entrenadores que son certificados y muy bien, pero hay especialistas que son, eh, digamos, su rama y, y su especialidad es el ejercicio en el embarazo. Entonces yo tengo algunos contactos ahí a los cuales yo trabajo con, con esas entrenadoras directamente y saben qué ejercicios son más o menos recomendados. Entonces cumplen estos tres pilares que es hidratación, consumo de fibra y eh, de todas maneras pues la, el movimiento y la actividad física vamos a ayudar a prevenir y a tratar el estreñimiento en el embarazo. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada Erika Mora, por haber estado esta tarde con nosotros, dándonos todos los tips y recomendaciones y también ya eh, quitándonos todos esos mitos ¿no? de, de la gestación. ¿Podría indicarnos cómo pueden ubicarla todas las mamis ahí que están escuchando? Claro, claro que sí. Bueno, me pueden encontrar a través de mis redes sociales como Erika Mora Nutricionista a través de Instagram, es arroba Erika Mora-Nutricionista, Erika solamente con K y a través de mis Facebook también como Erika Mora Nutricionista y yo encantada de resolver sus dudas y te felicito mucho licenciada Yolena por, por este espacio que tienes que ofrecer mucho y eso está muy lindo entre colegas hay que apoyarnos siempre. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros y por tus deseos. Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo también. <risa> Bueno, ya saben entonces las mamis, todas las recomendaciones de la licenciada Erika Mora que son muy importantes, qué hacer ante el estreñimiento, ante las náuseas y que también su consumo no va a ser por dos, sino que hay que comer de una manera balanceada y adecuada. Y bueno, no se olviden que también para las personas que puedan tener golpes y hematomas tenemos irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener irudoid siempre en casa y a la mano. Busquen en su farmacia favorita con la garantía de DeuChat Pharma, Irudoid Alivia de Golpe. Nos vamos a un comercial y volvemos con el bloque de salud. Así que no se despeguen de la programación de PBO Salud.